Nosotros tenemos que salir por nuestros medios al hospital. Nosotros nos preocupamos eh, por nuestra casa, por nuestros hijos y, y no nos alcanza tampoco. También necesitamos la respuesta de qué viene y también que se acerquen a ver, porque nosotros vivimos casas precarias. No tenemos mansiones, no tenemos plata para estar pagando todos los días, medicamentos caros, médicos caros. Eh, nosotros somos así, personas que trabajamos y comemos el día a día. Porque si mi nena se hubiese complicado más, eh, lo tenían que trasladar, me pedían obra social y nosotros obra social no tenemos. Era un médico que nosotros teníamos que pagar. ¿Y de qué manera le podemos pagar si nosotros eh, apenas podemos comer el día a día? Eh, es horrible vivir acá, mi nena sabe estar con diarrea, eh, fiebre, vómito y me dicen que es el agua porque le echan la culpa al agua, pero el agua supuestamente está bien, no tiene nada, entonces no, no sé qué, qué puede llegar a ser más que eso, porque desde que llegaron los pozos petroleros, las familias acá se empezaron a enfermar, eh, los que viven más cerca de, de la zona petrolera, que están más cerca de ahí, eh, dicen que en la noche es horrible, que el piso vibra, que los pisos se parten, eh, está bien, nosotros no tenemos una casa... Eh, bien hecha, es obvio que las casas de nosotros no van a aguantar eh, los ruidos, los golpes, los camiones, no, no van a aguantar, porque son casas que nosotros pudimos hacer como, como pudimos, como tuvimos los medios para hacerlas eh, y ellos no se fijan en eso, no, no se fijan si, si rompen un piso, si pasan fuertes si... y ahora la calle enfrente del barrio no la están usando porque nosotros no dejamos que la usaran eh, porque los camiones pasan con caños pesados, eh, los chicos que están acá eh, y a ellos no le importaba nada, ellos se ríen nomás pero no no es un chiste, no es una joda eh, está bien, es su trabajo pero tendrían que fijarse lo que hacen que hay familias alrededor que no son ellos nomás eh, estoy indignada y me da bronca porque no puedo hacer nada porque yo no tengo los medios como para hacer algo porque si nosotros hacemos corte o hacemos algo no hacen denuncia eh, o, o nos empiezan a decir eh, cosas cosas feas eh, y no, no podemos hacer más, más que acudir a los medios no podemos hacer más nada porque nosotros hacemos denuncia y nos hacen una denuncia a nosotros y los que perdemos somos nosotros porque nosotros somos gente humilde. Queremos una respuesta, queremos que alguien haga algo por nosotros. Somos más o menos 20 familias que ya estamos cansados que nos llama a quién recurrir. Y nosotros éramos unas familias que vivíamos tranquilos, que no molestamos a nadie, porque vivimos de lo, nuestro trabajo, de lo que podemos, y sin molestar a nadie. Y esta gente viene a trabajar eh, y sin pensar que está perjudicando, que perjudican a, a, a los chicos, perjudican a las mujeres embarazadas y en sí a todos los que vivimos alrededor de estos pozos. Eh, creo que la mitad del barrio más fueron los chicos, los chicos menores y personas grandes que las otras, la, los demás yo creo que sufren más de dolor de cabeza que piensan que es normal, porque yo hasta yo lo viví, mi mamá vive con dolor de cabeza, eh, la garra derrame de, en la, la parte en los ojos, porque ella no, no donde aguanta tanto el dolor de cabeza, eh, piensas que es normal y ella se automedica, y qué es lo que pasa, que nosotros pensamos que es normal el dolor de cabeza y vamos a ponerla a tomar mate ande mi vecina y ella también anda con dolor de cabeza y si vamos a preguntar todo todos tienen dolor de cabeza o le pasa otra cosa o anda con vómitos pero sí tuvimos como casi 10 chiquititos eh, que tuvieron bacterias que acá sí lo llevaron al médico y siempre le dijeron que era una bacteria la que tenían pero no le decían qué, qué era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 Vienen en el día cuando ellos no trabajan, hasta las 10 de la noche vienen. Pero por qué no vienen después de las 2 de la mañana, cuando ellos están trabajando. Porque ahí es donde ellos empiezan a trabajar, porque no, no son tontos. Eh, en el día no van a trabajar. En el día se ve solamente el, la, el mechero prendido nomás se ve en, la no, en el día. Y eso es fue lo que a mi nene le está afectando. Eh, el mechero bajo le está afectando porque aspira todo ese humo y, y no... No, no tenemos cómo, cómo salir de esto, porque es nuestra casa, nosotros no, si nosotros tuviéramos para decir, bueno, eh, pagamos, nos vamos a otra casa, compramos un terreno, sí, nos vamos. Pero nosotros, eh, todas las casas son de madera o de nylon o de lo que encuentre, eh, no, no tenemos como para irnos y decirle, bueno, quédense. Eh, por ahora nosotros con, con una vecina que es Araceli Pincheira, hicimos un, acta, un amparo colectivo, eh, por lo cual todavía no tenemos respuesta. Tenemos un número de, de fiscalía donde yo mando algunas fotos, mando de los problemas que estamos pasando, algunas quejas, yo los mando pero sin tener todavía respuesta. Me llaman, preguntan qué estamos pasando, eh, vienen, hablan con nosotros, pero seguimos esperando, seguimos en la nada. Sentimos que no lo están eh, dando en nuestro lugar, no estamos siendo atendidos como se corresponde, sin, siendo que nosotros no estamos molestando a nadie pero necesitamos ser atendidos. ¿Y por qué pensás que no tienes respuesta? Eh, es que no solo pensamos, lo vemos porque estamos eh, por ejemplo, yo mando fotos de cómo están trabajando, cómo se están manejando y me llaman para dejarme conforme me llaman, me reciben la foto todo lo que, que yo mande, yo soy contestada en eso, pero eh, me, me, es como que me tranquilizan, ya vamos a hacer algo tienes que esperar y seguimos esperando y la gente se sigue eh, enfermando seguimos teniendo problemas todos me preguntan, y Rosana hiciste algo mandaste fotos, sí, y qué dicen todos me, me proponen ir al corte cuando me dicen que si vamos al corte tenemos denuncias penales ellos viven atacando pero nosotros no podemos hacer nada entonces seguimos eh, siendo como que no somos atendidos nadie nos da una respuesta queremos que hagan algo eh, ya no hayamos qué hacer eh, yo cuando quise pedir la historia clínica de mi hijo porque también mi hijo tuvo una bacteria donde le tuvieron que sacar líquido de la médula me dijeron que era una, una bacteria que proviene del agua o lo mismo que a la chica le dijeron que del aire pero cuando yo quise pedir la historia clínica, no me la quisieron dar. Me, es más, me apartaron de mi mamá, de mi tía, de mi propio marido, donde nosotros no sabíamos nada del tema de esto, de tener hijos, de que se enferman de esto. Eh, no me dejaron pasar. Me retaron a mí que yo no llame a mi mamá, que mi mamá no venga, que, que la, nosotros somos los padres, que nosotros no teníamos que hacer cargo. Y yo donde no, te, no entendía nada. Yo, yo me quedaba callada y ellos aprovecharon esa de que yo era callada, mi marido era callado, eh, de no darnos nada. Y yo le pedí la historia clínica, le pedí para que, porque de la nada mi hijo cae internado con, con no poder respirar y que después me la saquen de las manos y le saquen líquido de la médula. Y yo le dije, ¿por qué tienen que sacar el líquido de la médula? Y me dicen porque tiene una bacteria. ¿Y de qué bacteria? Eh, tiene mi hijo. Y no me dijeron, me dijeron una bacteria nada más. Y donde nosotros no entendemos nada de bacterias capaz de... Eh, no quisieron meterle o la boca, no sé, no... Y nosotros pedimos papeles, pero no nos dan. Aprovechamos ya en esta parte final para agradecer una vez más al CIPO, a Martín eh, Álvarez Molali que nos acompañó con este material, también a los amigos del Observatorio Petrolero Sur que siempre comparten y replican estos trabajos para eh, seguir difundiendo. Eh, en la página de Obsur no solamente reseña estos materiales, sino aparte eh, contiene eh, el nivel de trabajo e información que han ido recopilando en más de una década respecto a lo que es la contaminación por ejemplo en Allen, por ejemplo en Añelo las denuncias también forman parte de este erario público en el que se ha transformado la memoria de Obsur que no se detiene y que sigue publicando un montón de trabajos así que eh, ningún elogio es suficiente para el laburo que hacen este, nuestros amigos investigadoras e investigadores del Observatorio Petrolero Sur, nosotros rápidamente hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago acuérdense que también nos pueden ver por Flow en el canal 526 a la misma hora en el que se emite este, en eh, Somos el Valle y también replicamos durante toda la semana el laburo que estamos haciendo a través de redes que están trabajando de manera denodada en estos días. Ah, bueno, feliz abril, a ver cómo arranca con este tema, si entramos o no ya en una nueva fase mientras tenemos que seguir cuidándonos entre todos. El cuidado colectivo presente siempre en Cartago. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más programas. Hola, amigos, amigos. ¿Y a